Bienvenidos a mi canal Edith Buitos. Hoy voy a platicarles de una historieta sobre un concurso en donde yo participé. Así que comencemos. Y quiero dar un montón de gracias a estas personas que me ayudaron y siempre me apoyaron, a mi querida directora que me apoyó, a mis maestras, a mis compañeros de mi grupo, a todos y a en términos, a toda la escuela, a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita Hanna que siempre me ayudó y me motivaron y me dejaron todo su esfuerzo para que yo pudiera hacerlo. Y quiero mandarle saludos a una persona que yo conocí en el concurso de Baja California que es mi amiga Jade. ¡Saludos Jade! Voy a abrir este hermoso regalo que me dio mi querida profesora que es de tercero B y les voy a mostrar que vieron esta hermosa bolsa de unicornio ah y ahora vamos a seguir abriéndola a ver qué trae vamos a ver ¡Ah! trae una crema de Hello Kitty! miren acá está se las voy a dejar para que la vean mejor princesas, amo las princesas y el más grande que me quiso dejar al último traigo esto que me dieron y a continuación podemos ver en mi regalo que me dieron que al parecer es un diario con muchas cositas bien bonitas y aquí voy a guardar mis secretos acá podemos ver por el frente está bien bonito y pues quiero voy a enseñarle la parte de atrás que hice más explicaciones. Aquí están las hojas que tiene y muchas cosas bonitas. Y bueno, les dejo y a continuación les dejo un pequeño resumen del concurso de Baja California. el micrófono para presentar a cuenta, Edith, al siguiente día en el foro de Discusión de Baja California ¿sí lo recuerdan? Pues no, ¡Sí! ¿Pues qué creen? ¿Qué creen? Bueno, que ¿no? Así que te merece un fuertísimo aplauso porque estamos me gusta, no sé, que estaba de el de Baja California y nos va a representar a nuestra zona en la siguiente etapa de este concurso, que si no mal recuerdo, o que me aclara el profe, que es el 7 de junio, el 7 de junio es la próxima etapa, la etapa municipal de este concurso. Muchísimas felicidades señores, no vamos a salir. No nos va a para que y de tercer año de primaria porque ya se dieron cuenta que ellos están ávidos de poder demostrar todo lo que saben. Buenos días padres de familia, es un honor que estén aquí con nosotros. Buenos días maestro Juan Antonio, jefe de nivel primaria, en donde sus niños van a poder desarrollar todas las habilidades que han aprendido en su clase de historia. Por ahí me estaban diciendo qué es la identidad de la historia, cómo conocer la historia de Baja California donde viven. Es importante para nosotros y para ustedes, padres de familia, que sus hijos tengan amor a la identidad donde viven. Conozcan todas sus raíces, porque es la manera en que nosotros podemos defendernos ante todo el mundo. Cuando un hijo ama a la ciudad, ama a la dignidad en donde vive, se le abren todas las puertas. Felicidades, es un honor estar con todos estos jóvenes dioses que salen de este gran lugar que nos lo da todos. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, a continuación el mensaje oficial de este evento a cargo del profesor Juan Antonio Ruiz Pérez. Un aplauso. Buenos días. Excelente, muy bien, muy bien. Licenciado Blanca Estela Carranza, coordinadora del de Estudios de que representan a las zonas escolares de escuelas públicas y privadas de educación primaria de esta ciudad de Tijuana. Alumnos y alumnas, todos de tercer grado, que fueron seleccionados entre 23.604 23, estudiantes que tenemos en Tijuana. De tercer grado. Ustedes, niños, representan a quienes han adquirido los conocimientos, habilidades, actitudes desprendidas del estudio, de la historia y geografía de Baja California siendo grandes de la riqueza natural, social, cultural y económica y política que caracteriza a nuestro Estado. Rasgos que nos distinguen a nivel nacional y que contribuyen a tener un mejor país. En este foro, ustedes pondrán en práctica dichas adquisiciones mediante la puesta en práctica de sus competencias comunicativas, llevándonos a un viaje a través de nuestra entidad y que nos hará testigos de los aprendizajes que han adquirido y el cual permite tener una identidad, sentido de pertenencia y arraigo como habitantes de Baja California. Por ello, el sistema educativo estatal reconoce a cada uno de sus maestros por el compromiso y dedicación que imprimen a esa labor, pero también a ustedes, padres de familia, que contribuyen sumándose a la causa del docente yendo de la mano en la escuela para que esto suceda. Los invitamos a ustedes niños a que continúen por este camino, el del aprender, el de formarse cada día para ser mejores ciudadanos, no ser más, sino mejores ciudadanos y futuros profesionistas y sobre todo ser gestores de los cambios que nuestro país requiere. Sean todos ustedes bienvenidos al 11 Foro de Historia y Geografía conociendo Baja California. Se puede todos para hacer el acto inaugural de él. a las 8.50 de la mañana del día viernes 3 de junio, damos por iniciado el decimoprimer Foro de Historia y Geografía, Conociendo a Loca California. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Y le van a dar también esos pequeñitos un aplauso a sus papás. ¿No les un fuerte aplauso. Buenos días. Para continuar con la dinámica de los trabajos les voy a presentar a los moderadores que trabajarán al interior de las seis mesas con los niños participantes. Tenemos esta mañana a la profesora Ansuet Ruiz Cetina, asesora de la zona escolar. también con la presencia del profesor Adrián Vega Urías. Maestro, bienvenido. También nos acompaña la profesora Vianey Cota, asesora técnica pedagógica. Bienvenidos compañeros. Y su servidora también estará en los trabajos. La profesora Leticia vendió a sus órdenes y bienvenidos a todos. de Baja California, Sistema Educativo Estatal, entrega el presente reconocimiento al alumno a la luna, por su valiosa participación en el primer foro de historia y geografía del centro de educación primaria, conociendo Baja California, fechado en Tijuana, Baja California a 7 de junio del año 2019. Firma Andrea Ruiz Galán, delegada del Sistema Educativo Estatal e iniciamos con el tema Edith Samuel García Sierra adelante señor Alicia Alonda Coria Pérez. Érica Montserrat Rojas López. Aplausos. Estefanía Valerio Reyes. Jenny Alejandro García Márquez. Paule Alessandra Domínguez. Josué Miguel Guevara Soto Aplausos. Brian Jesús Urbina Araiza. Jennifer Lisbeth Flores Amiga Aplausos. Aplausos. Edith Romero A mis compañeros, a mi hermana y a mis queridos padres ya que me dieron apoyo y nunca dejaron que me rindiera y me dieron apoyo cuando yo lo necesitaba y me ayudaron. Y buitos, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación ya que cada vez somos más buitos. Y recuerden siempre ser agradecidos por los que las apoyan. ¡Muah! ¡Besos!